¿Primero ¿me gustaría que me su nombre y su no? no. Sus mi nombre es Ricardo Carrera Bueno, Santiago, cubano, de 62 años que, y vivo generalmente entre Italia, Miami y Cuba y estando en Miami hace algunos años y eso hablando con unos amigos míos de mi edad contemporáneo conmigo eh, me hablaron de este intervento que ellos habían hecho, de, la, de, la, de lo conveniente que era hacerse, o sea, la, la prótesis, y entonces me decidí a buscar el mecanismo, de buscar la forma de yo también poder, y a eso porque, aunque con mis, sesen, con mis do, 62 años ya había comenzado a tener algún problema, ya no era exceso, no lo podía realizar con la fre, con la frecuencia con la frecuencia con que lo realizaba, porque bueno antes lo hacía diario, después fue disminuyendo hasta que llegó el momento que prácticamente lo hacía uno o dos veces semanal y no, no estaba de acuerdo con esto. Y entonces bueno me puse en contacto con estos amigos, fui a ver a alguna gente en Miami, conocí a algunos urologos que practicaban eso y fui aconsejado por la inmensa mayoría casi por todo en lo absoluto. Que me encontraron con el doctor Antonini, que es italiano, me encontré con el doctor Antonini, que estaba trabajando en la clínica Cidia García aquí en Cuba, en esto y bueno, me puse en contacto con él en cuanto para, para realizar este intervento, el cual se ha realizado, lo he realizado, me siento perfectamente bien. Hace 26 días que lo he realizado y me siento de lo mejor en todos los sentidos. Antes fumé, ya en este momento no fumo, pero antes bueno fumé bastante, tuve bastante tiempo, hace 18 años que no fumo, pero sí fumaba demasiado, creo que todo eso influyó en, en el descaimiento de, de la potencia sexual. Fumaba demasiado hasta que el día de día, y bueno, espero a ver, resolver los pequeños problemas que tenía con este intervento. Hasta ahora, en estos 26 días, estoy súper satisfecho cómo me siento Bien de resultados, no sé si saber le así? fue difícil a usted tomar la decisión de, de consultar a los médicos para, para atenderse a su problema, quizás por un poco de esa. Eh. Realmente no, para mí no fue muy, muy difícil porque no sé, me había relacionado alguna gente, había oído el, no recuerdo, el actor esa la falta de mujer, creo que fue uno de los primeros que públicamente lo dio a conocer. Y no, no sé por qué no, nunca he sentido esa la vergüenza, porque no tengo, no tengo, porque ahora me siento mejor que antes, porque creo que me voy a sentir mucho mejor sexualmente que antes porque me tengo que sentir descansado, por, por buscar realizar algo que va en, en favor a mi vida, que mi vida mejore, que tengo un nivel de vida mejor. No, no, no sentí la verdad, no sentí la verdad, sí. Alguno un poco como cubano, machista, un poco que somos, un poco eh, al principio, pero fue cosa de, de nada confrontarlo con dos o tres personas, conversar conversarlo conmigo mismo, convencerme de lo que era mejor para mí y tomar la decisión, que no pero, pero fue muy difícil. Me puse de acuerdo con el doctor. Hablamos dos o tres veces, fui a su consulta, conversamos, y me explicó todo como era, de la forma que podría ser, y me, me decidí, y yo, sí, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya". Confié siempre en eso, eso es parte del éxito de él. También creo eso, que yo no confié cegamente en principio. Leí tanto y me documenté, no soy yo una persona que me ha probado la cosa. Así me documenté mi bien primero, hablé con varias gente con varios conocedores, unólogos, casi todo en Miami, en Estados Unidos, casi en el top, en todo a continuación. Ya cuando fui, me presenté antes y lo vi personalmente, me convencí totalmente que era algo que me iba a ser positivo y que me iba a resultar. Y creo que hasta ahora los resultados son fabulosos. ¿Qué tiempo más o menos llevaba quizás en el tratamiento antes de la operación o es todo conjuntamente? O sea, lleva. No, no, yo no realmente me siento tanto tan No, bueno, realmente yo no tenía una, un problema de erección agudo. ¿no? Yo realmente me siento joven y quería seguir siendo joven. Principalmente eso. Yo tengo de 62 años, me siento joven, quería seguir manteniéndome así. Y antes. O sea, antes de, de dentro de dos o tres años tener que, que recurrir a uno de estos métodos, ya confiado y, y de, del método este, de, de, de, de, excuse, de ponerme la prótesis ese ya, con, estaba convencido y yo me la hago ahora para que esperar dentro de unos años. O sea, eh, después de la consulta. Pues usted no llevaba entonces tiempo con este problema hasta decidir operarse, ¿no? Usted decidió operarse justo en el momento sí, en el que ocurrió. Sí sí sí, sí, sí, sí, fue así. Ya otro con algunos amigos y me, me dijeron los resultados que ya habían obtenido. Yo dije, pues que yo antes de, de llegar a, a esta situación, yo lo puedo hacer ahora, confronté con el profesor, con el doctor. Me dijo que sí, que no, que no había un problema, me reconoció. Yo que tenía todas las condiciones ¿eh? y decidimos entrar a, a, a interpretar la prótesis. Y ya, pero no que ella tenía una, una situación crítica en aguda, duda o sea, la verdad. Que he leído, porque esto lo he leído, no lo he contar mucho con la pero sí lo he leído, que yo vengo presentando problemas de la prótesis, de la prótesis, de la prótesis, de la prótesis, de la prótesis hace algunos años, en el engrandecimiento. En mórbida, me atiendo con, con un profesor aquí en La Habana que en, en mórbida no tiene problema, pero tengo una próstata en eh, 10 años más de mi edad realmente, más de 10 años, porque tengo una próstata de 75 años, según los análisis que me han hecho. Aunque en mórbida, y como sé que digo previendo si hay algún problema con la próstata, en pues, si momento hay un problema, eso es el problema con la prótesis, con la prótesis, y la prótesis me puede continuar ayudando en la actividad sexual. Pero no sé si tú eres lo cierto, devuelve a y tuve lo ¿no? con los doctores. Pero sí he leído algo de eso, que le aconsejan a todos los que tienen problemas con la prótesis que se opera de la prótesis, de la prótesis, está en una prótesis como esa para continuar con sus funciones sexuales. Y yo, teniendo en cuenta que ya estaba disminuyendo mi mi potencia se suelta, Ten, tengo algún problema con la próstata, eh, decidí ponerme delante antes de que eso sea un, algo mayor, eh, y eso fue lo que me decidió, y efectivamente fue una operación súper sencilla, poco invasiva, el tallo no, no, pequeño no, no dos centímetros, dos centímetros y medio no más, eh, el, el dolor... Prooperatorio fue poquísimo, a los dos días ya yo me sentía bastante bien, al tercer día me elevaron la, la onda, ya podía orinar tranquilamente, no, no, no tuve ningún problema prooperatorio, fue realmente la operación. Me entraron en esa nueva operación y yo creo que a la hora ya lo estaban esa nueva operación, ya me habían hecho el intervento, me habían hecho todo. O sea, que es una cosa realmente de poco, poco invasión, poco dolor. Y todo, no, pues no sé si para todo el mundo será igual, pero yo a la semana ya estaba perfectamente, perfectamente. Me sentía totalmente bien. Es que a la semana hice un viaje en tren, eh, unos cuantos kilómetros varios viajes en tren, porque hice... ¿sí? Científico y kilómetro después de los ¿sí? centíficos cogí como cuatro taxis en el mismo día, en el mismo día, todo eso. Y no hubo no ningún tipo de, de complicación, ningún tipo de problema. Y creo que todo eso es porque, bueno, era como un, un intervento de poca invasión que, en, que no hay ningún... El taller pequeño no molesta para nada, pero, no es no, posible. No, curiosamente pues yo me palpaba para ver pues, ¿dónde está esto? Pues, no, no me parece normal que me hecho, absolutamente nada yo me palpaba para ver si sentía la prótesis pues, si era vero, no era... pues, pues no, no sentí ningún tipo de miedo cada uno ¿Tienes también la sensación de las erecciones normales? mantengo la sensación de lo normal eh, que sentía antes me siento casi igual o sea, mantengo la misma sensación de... Eh, quizás no la erección natural como la tenía antes porque, dicho de otra forma, dicho a mi, for a mi forma, eh, tengo algo más, que un mayor peso, algo más introducido, que, que siento que intenta, pero no arriba a la misma potencia que tenía antes, nah, de forma natural. O sea que el complemento sería la, la prótese. Siento las mismas sensaciones, la misma, el mismo deseo sexual, la misma... Realmente me siento harto ya listo. Esperando el próximo día que haya fuertes relaciones sexual para complacer a mi mujer que me está esperando y así Absolutamente lo primero que deben hacer es encontrar a un profesor, venir si, es, si tiene la posibilidad de llegarse a la clínica esta, verlo, confrontarse con ellos, que le van con toda seguridad a, a indicarle una prótesis que va a resolver todos sus problemas sexuales y no va a tener ningún tipo de eh, interferencia con su padecimiento ni de, ni de la de la diabetes, ni de la diabetes ni de porque muchas personas que tienen problemas de la diabetes también tienen miedo, porque lo oído también, yo tengo un amigo que está pensando en esto, pero es diabético y entonces tiene miedo porque cree que le pueda, que le pueda afectar. Un un intervento, tiene, eh, debe tener ningún tipo de problema. Además, esa es su solución: la solución. La solución es la pobre. Bueno. Gracias.